Canal, y si no me conoces, aquí tienes mi crevistora. ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer en el vídeo de hoy? el vídeo de hoy, va seguido del anterior que viste, bueno, no sé si es el anterior, pero eh, he hecho un jardín en la terraza, bueno, en fin os voy a poner un house tour super, o sea, un house tour, perdón, un jardín tour no estoy diciendo lo que hay, pero básicamente os pongo un vídeo del y un vídeo después, y os aprendéis vosotros porque os vais al anterior vídeo y lo miráis así que como yo no vivo sola y vivo con tres personas más, van a reaccionar esas personas a lo que yo hice, porque ese jardín lo hice yo sola, Se me ocurrió a mí dije, no os asoméis, no vengáis, y el último recuerdo que tenían era el del jardín hecho una caquita, bueno, les dejé bajar en un momento porque me tuve que ir de viaje entonces les dejé bajar para que vean lo que había, pero eran paredes pintadas y orden, ya está, no había nada más en este vídeo vais a ver uno por uno la reacción individual de cada uno, pero antes de eso, vamos a y aparte de eso he comprado en verdad no sé, yo creo que sí porque no sé si a ellos les gusta he de decir que Bebemos algo Porque no somos de beber Básicamente o no salimos de fiesta No bebemos, no hacemos nada Entonces, para inaugurar Pues sí que he comprado bebida Así que vamos a empezar Os pongo ya las tomas la rápida De lo que voy a hacer Que no lo puedo decir Hemos faltado, ¿Mm? Vamos, que vas a pasar frío. Y, y tú también vas a pasar frío. Dos mil años más tarde. Colocaos ahí. Como ya sabéis, <risa> <risa> déjame que dé mi discurso. Venga, va, por favor, bajo. <risa> es que me encanta cuando usted... Vale, como ya sabéis, lo que he hecho. Álvaro, se nota que te interesa un montón. Sí, sí. Lo que he hecho ahí abajo es, <risa> es especialmente. Porque en la casa hace falta un sitio donde estemos terrenos, a la vez que privacidad chill, respirar aire puro, pero a la vez por nuestra ¿sí? Y has pensado que como es invierno, que mejor fuera, ¿no? No, en plan, por aire ah, puro. Voy pues con abrigo, ¿no? Voy a por un abrigo. Pues eso, como ya sabéis, eso va hecho con todo mi amor hacia vosotros. Y ahora os digo una cosa, obviamente las reacciones van individuales. Vamos a empezar por Álvaro. El orden será el siguiente: que estéis, estéis puestos. Ahora, no, vosotros os toca esperar. Ah, pero Quiero que veas el efecto de cuando vas pasando. Dios, oh, madre mía, qué hay <risa> Se van enchufando conforme vas pasando. ¿Cómo en serio? Mira, sigue. No lo puedo creer. ¿Cómo lo haces? Sigue, mira el suelo. <risa> No, no. ¿Ves? ¿Has visto que se va Pero chupando? ¿cómo, ¿Cómo lo haces? Es automático Y... ¡buas! ¡Buas! Vale, esto está súper guapo, ¿eh? Aquí, pimpanos allá... A ver, ahora hace un poco de frío Ya Pero... solo porque aquí hay luz Pero esa mesa estaba ya aquí Sí o sea, Y esto ¿Y es también Sí, lo he pintado Está espectacular He pintado el techo y todo, ¿eh? Y las paredes, todo Todo, todo, todo Ya ves ¿Y esto qué es? ¿No de colores? No, esos son pajitas de bambú, en plan, que no son de ¿Bajita? plástico. ¡Oh, eco, ecológico! Y es que, mira, estas cajas, esta la pinté yo, esta ya me venía decir Y luego, pues aquí, las tumbonas, pintura y vale, eso. Y... y. ahora llega el momento. Espera un momento. Quiero que veas estas piedras brillar en la oscuridad. Mentira. Sí. A ver, es que bueno, un poquito no, Son sí, sí. así como flores No, pero sí Cuando se cargan sí Solo que ya, ya lleva bastante tiempo de noche O sea que se cargan con la luz del sol ¿En serio? Claro, igual que estos focos También se cargan con la luz del sol ¿Pero y que lleva una bombilla dentro? Eh, madre mía Aquí tenemos un telescopio Que no sé si te has dado cuenta ¿Es eh, Luego lo comprobaremos Estas también brillan en la oscuridad Esto, ¿ves? Se sí, ilumina también ¿Ves? Buah, la tienda de campaña mola a otro nivel, ¿eh? Vale Voy a entrar Y voy a grabarte desde dentro, ¿vale? ¿Sí? Sí un momento, Se entra por aquí. no mire, estoy de la vuelta. Ya, pasa, pasa, pasa. Eh, aquí tenemos que poner una estufa 100%. Eh, vale, esto está guapo. Esto Eso está. es un sofá, cama. Esto es un sofá. Que te, que te escuchan cuando venga. Hombre, a ver, aquí ha descubierto No no, no es recomendable, pero Sí que sí, aquí voy a... no, Lo que pasa es que hay, hay que hincharlo un poco más Y estos oh, son mantas, ¿eh? Hay dos oh, mantas Espectacular acá, sí. Aquí hay un libro, mira día del cielo 2020, todo lo que va a pasar en el 2020 ¿Sí? Este bando es no. de esa bombilla que no va, ¿vale? Pero esto se carga con el sol Y esa bombilla ilumina un montón Porque ya lo probé el otro día, sí vale, Y nada, poco más Y esa mesa también la he pintado Porque este esa también era has sacado? de aquí oh, mira, ¿Lo aquí? Lo no, ¿estaba aquí? ¿Ah, sí? Sí no lo había visto nunca ¿Y esas plantas también están aquí? Todas, todas Ah, mira Esta nevera la he pintado O sea, era, la he comprado Pero la he pintado Mira, ahí ábrela Ábrela uh, uh. <ríe> Es para inaugurarlo No me lo puedo creer Champín. Bueno, ¿qué te parece? Eh, está guapísimo. Del 1 al 10. Van a flipar. Del 1 al 10. <risa> vale, eh, poniendo un 10 la casa del señor Vance y un 1 una cueva. <risa> esto es un 7 y medio. Hermano, ¿en serio, joder? No, ¿Vale? tiene que ser de 10. A, a ver, a ver. Sí, a, a, a. Para ser una así tipo chabola y tal, es un 10. Venga, va, vamos, va. 3 menos cuarto. 3 de marzo. Rose, siguiente. Oh. <risa> Oh. Bueno, tú ya sabes el efecto de las luces que se van... Yo Pero soy, bueno... yo eso lo de las luces, chicos. <risa> Venga, vamos. Y un poco de cfc. Bueno. Os Lo voy a decir sincero, ¿eh? Vale, mi primera impresión, esto parece el hotel, el burbuja ese. <risa> es ¿Vale? o sea, eso ya. Es es eso, eso ya para empezar parece el hotel burbuja. Venga. Dios, vale, eso, eso es un detalle importante Sí, sí, sí, sí, ¿Vale? sí Sí, es que se me ha olvidado pegarlo, lo siento A Álvaro le ha pasado lo mismo, no, te, no os preocupéis Vale, madre tío. Madre mía, madre mía madre... Uy, Para, para gloria. Es lo que me has enseñado era lo que estaba en la nevera Esto es un puto Sí, legal. pero no puedes abrirla aún No la abras la, la aquí, Lo ¿no? he hecho por ti Tenicero y ¿Sí? papelerita No me lo puedo creer Ah, vale, mira, sí. he puesto un mantelito Tal, ah, y esta caja es la, la pinté Ah, ya ves Aquí está todo lo de la cachiva Sí, que no sean de plástico Continuamos Hay un mantel, pero no lo quería poner Porque estropeaba, ¿sabes? Pero hay un mantel transparente no, madre mía, Esto sí que es otro rollo esto ya ha aquí. es que es no, no es mi casa Exacto, ahí tienes el telescopio Va a ver tu luna Y ahora espera, porque Ay. primero entro yo Y yo de dentro te grabo, tío, ¿vale? Buah, vale. Ay, te da la vuelta, sí, sí Vale, espera ¿eh? Tienes que levantar la cremallera Dios, estoy nervioso <risa> Espérate, espérate Espérate, espérate un momento, ¿eh? Espérate, espera, espera, espera, espera, espera ¿Estás preparado Escucha, escucha Vale <risa> Voy, voy No, no lo puedo creer ¿Esto qué es? Hermano, es que falta luz, tío Es que se, se ha agotado mientras estábamos aquí poniendo la carpa No me lo puedo creer no me lo puedo creer. Vale, no, esto sí que no me lo creo. No. Es un sofá cama. No me lo puedo creer. Sofá cama, o sea que se abre y se despliega hacia no aquí. No puedo creer. ¿Esto qué es, tío? Dos mantitas blancas. Esto es la. Todo lo que va a pasar en el 2020. No. Para verlo por el telescopio. Ay, ah, y también un detalle para ti. Joder, ¡Tío! Dios, Lara, ¿en ¿Qué? serio? Claro. Madre mía. Tienes, te he dicho, esto es un detalle para ti. Qué, para qué tí. guapo tío. Y estas son las fumbritas, es, que, es, sí. es que no te falta ni un detalle, creo yo. Ahí están todos los juegos. Dios. Mira esto, una nevera azul, pero la he pintado. No, sí, ¿ya ves? <ríe> sí. Ábrela. <ríe> y entonces ahora abres de ahí de los lados. Dios, no, no, no. Madre mía, tío, esto tiene que estar ahí encima azul. Me cago en la p. Dios, en serio, qué guapo. Si esto pero es un hotel. Sí, eh. Buah, no me lo esperaba esto, eh. ¿No? Lo de dentro no. Para ¿En nada, serio? Para nada, para nada. Dios, qué guapo. Baja tío. la crema, Llera. En serio, ole, ole, eh. Me has sorprendido. <risa> ¿Del ¿De 1 al 10? No hay nota. Vale, porque Mando. Álvaro me ha dado un 7. Mando un 10. Vale, mi amor, puedes pasar. ¿Hay gente que me asusta? ¿Es un escape? No Dios, qué chulo Está chill Dios. ¿Te gusta? Mira, esto es... Esto es... Tío, porque todos esos peos en el vídeo, macho Mira no me compares con los demás Mira, mira por aquí, ven Esto es un mantel que he puesto Ahí el jarroncillo, tal Lo de la cachimba Las cañas de bambú Bueno, vamos dentro Vas a reaccionar. Tengo primero... Eh, eh, que te veo, decidido, te veo muy decidido, te veo muy decidido. Exacto, exacto. Ay, pero, traeme mi móvil. Con la linterna. Ay, sí. oh, amor. Let's go. Mira, o sea, mira, no estoy preparado. Madre mía. No estoy preparado, un segundo. Me preparo. Amor, te estoy viendo. Dios, qué guapo. Tenemos que conseguir unos LEDs que no vayan por, por cable. Ya, yeah, wow. que sean acuáticos, ¿no? Dios, qué guapo. ¿You like it? Una silla. Ahí la tienes. Mira. <risa> eh. No, no funciona. Pues no se ha cargado para esa luz. Va con el sol y entonces se ilumina, pero aún no se ha cargado porque estaba dentro de una caja. Y ahí están todos los juegos que he comprado. Yeah, yeah. Pues así, flipa, chaval. Y abre la, la neverita Aunque tú eres cómplice de eso Pero bueno, Skeletor no. la ha roto Como podrás observar, era toda blanca es que Me se lo se está diciendo en serio, hermano Oh my god Está buenísimo, es la bomba, pero no incides a la gente No, no, no Si sí, Yo ya he explicado que aquí nunca se bebe eso es Escúchame, una cosa, vais a quedar vosotros aquí Y yo voy a ir a pulatarte abajo, ¿vale? Te vas a quedar tú con la cámara, ¿vale? Grabando, por si dicen alguna opinión o algo ¿Quién se tira un peo, tío? Pero, es no, no Te prometo, hermano. Dios, Dios, sí, los tíveros tíveros, hermano. Tío, yo, si me lo tiro, tío, madre mía... yo, si me lo que te no lo diga, eh. Dios, tío, tío en serio, a ver, a ver, no se a ver, a ver, a a ver, a ver, a ver, a ver, grabando. ya ¿Sí? <risa> <risa> <no me risa> mi mi ¿Qué es eso? Es la tarta. Oh. ¡Oh tío! no me lo puedo creer, Álvaro. No la podemos comer. No la podemos comer. No la podemos comer. Es la primera vez que lo he hecho, eh. ¿La has hecho tú? Hombre, no, la, se te la mandas ¿Eh? un foto por correo.